Soy Paola Coronado, de Chacayo Este. quiero preguntarle a Pan American Silver por qué sigue con el proyecto Navidad, cuando la mayoría de la población de la provincia, y particularmente de la meseta, nos venimos manifestando en contra de la megaminería. ¿Por qué no entienden que la meseta no es zona de sacrificio?